Disculpen todo, <risas> disculpen este retrasito, es muy bueno porque estamos eh, muchas personas aquí reunidas, muchos corazones de muy buena fe y eh, con mucho cariño y estamos, lo, realmente a mí me conmueve mucho, yo creo que mis compañeras también, eh, no, no, estábamos diciendo no, no, a lo mejor somos nosotros nada más, pero bueno, bienvenidos a todos, nos da un gustazo que estén todos aquí, eh, le damos la bienvenida al Maestro Yanshe. El Maestro Yanshe tiene muchísima experiencia en, en todo el campo de chin en chikung. Así que eh, ahorita ya nos pusimos de acuerdo. El Maestro Yanshe tiene muy buena información en cómo sanar cáncer. Y una vez que termina el Maestro Yanshe, procedemos a hacer una sanación todos juntos desde el fondo de nuestro corazón. Y bueno, vamos a comenzar. Eh, yo le voy a traducir al Maestro Yanshe y nos uh, entramos en nuestra mejor condición de min vale okay to whenever you want we can start okay now I we can start yes okay thank you everybody thank you for the organizer <laughs> give me a chance to talking about muchísimas gracias a todos por haber venido y gracias a las organizadoras por darme la oportunidad de hablar for healing the cancer uh, The truth uh, is easy in fact. Para sanar cancer, la verdad es que es muy fácil. There are many stories or the healing stories about the healing cancer, like Anna Majani only 30 hours. Also another lady in our center, Wang Jin Ling only two weeks, totally recovery. Hay muchísimas historias exitosas donde la gente se sana rápidamente. Por ejemplo, Anita Mujani desapareció sus tumores en 30 eh, horas. Y también en el centro Huashia tuvimos el caso de una señora que curó su cáncer en dos semanas. Also, I worked in hospital for several times. amid uh, really like uh, some cancers, cancers near dead. But after one month or two months, totally recovered without any medicine. Y como tuve la oportunidad de trabajar en el Centro Huaxia por bastante tiempo, tuve la oportunidad de ver cómo la gente se curaba. Hubieron muchísimos casos de varias personas que se curaron de cáncer en un mes de práctica sin utilizar ningún tipo de medicamento. These healing stories happened almost the same. Finally, they uh, accept their situation without the fear. Just do it. Y todas estas personas a, ello. Se a Also, Dr. Pang. In 1998, uh, wrote an article on the magazine talking about cancer. He said, cancer is the easiest illness to be healed. De hecho, el doctor Pang escribió en el año de 1998 un artículo que decía y ad, abordaba el tema del cáncer y decía, de hecho, el cáncer es un... La enfermedad más fácil de curar. The cancer itself is, is easy to be healed, but the difficulty is from the fear. De hecho, el cáncer en sí mismo es muy fácil de curar. La dificultad viene del miedo. We got a lot of informations about the, uh, from the hospital, from the doctors, from our Cancer is dangerous, can be dead. This information makes us fear. Pero como tenemos mucha información que proviene de los hospitales, de los médicos, incluso de nuestros amigos y familiares, donde nos dan la información de que el cáncer causa la muerte, eso nos provoca miedo. So the fear damage our energy and lower our immune system fast. De hecho, el miedo daña nuestra energía y hace que nuestro sistema inmunológico decaiga de forma muy rápida. Pero cuando el miedo se va y cuando la preocupación se va, entonces el cáncer es muy fácil de que se vaya. For this course, this morning, I sent a message to Wang Jinling she was totally recovered from her uh, breast cancer this morning she also re replay uh, my message she said so for her the cancer not really from other people can help you Really, when you know fear or awareness, um, so that for her, like uh, healing—not the healing, really healing the physical body—is healing his heart. Porque de hecho eh, me estaba en the que la chica le hizo recordar algo que él había dicho, que era que cuando la sanación realmente no viene del exterior, no viene de alguien. La sanación verdadera viene desde el corazón. She got cancer De hecho, eh, esta, esta chica tuvo en cáncer en el año de 2009 y desde ese entonces ha hecho 28 sesiones de radioterapia. So her cancer after the medicine, after radiotherapy, is much better also gone. But after four years, her cancer came back. Y desde el punto de la medicina moderna, eh, después de estas sesiones de radioterapia, el cáncer efectivamente desapareció. Pero después de cuatro años, el cáncer regresó second times when her cancer come back also her this time the cancer already transformed to his liver also limb, uh, limb, limb, like uh, the more many place not only before it's only breast later after four years the cancer also go to the lung uh, liver also uh, limb limb, Lim limb. limb. Lymphatic. lymphatic system, yes, yes, lymphatic system. Uh, yes. Uh, sí y cuando regresó el cáncer después de estos cuatro años no solamente el cáncer estaba localizado en sus mamas en sus senos sino que tuvo una metástasis este cáncer se expandió hacia el hígado y hacia el sistema linfático. Uh, so second times when her daughter, doctor asked her to do the Uh, second times radiotherapy she reveals to do it because she already knows it's so suffering so she revealed to do it again y cuando el cáncer regresó el los médicos le ofrecieron entrar de nuevo a, a la radioterapia y ella rechazó este tratamiento porque ya lo había aprobado y había experimentado que habría había tenido mucho sufrimiento. So later when she recovered, she, she shared her, his, uh, her experience. she said like, although even to be dead also okay, I want to find a beautiful place for my last time. So she went to Hainan, to my center, 2013. Y cuando cuando ella rechazó este tratamiento dijo está bien yo lo que quiero es, si es así voy a los últimos días de mi vida los quiero hacer pasando algo o realizando algo hermoso y fue cuando ella decidió ir hacia el centro eh, de Hainan el centro que el maestro Yang tiene en la isla de Hainan en China. When she came to Hainan, she didn't tell everybody she was a cancer. She just uh, sitting the between the groups and the sitting relaxed. No people know she was a cancer. Y Hainan, Also, she don't don't really believe. Her cancer can be healed by Qigong. De hecho, ella ni siquiera tenía la creencia de que su cancer podía ser sanado a través del Qigong. So she's just sitting in a group and relaxed. Then, because Hainan, the tropical, is very beautiful, so after the practice, like just do open clothes, she run the garden, listen to the music by her mobile phone. Y de hecho ella eh, no, no, no creía que se podía, no tenía esta fe ni esta creencia de que se iba a poder sanar. Lo que ella hacía era solamente sentarse como parte del grupo en un estado muy relajado. Y además como el centro de Hainan está en un lugar muy hermoso donde hay eh, vista al mar, eh, ella lo que hacía era disfrutar de la naturaleza, de la belleza. Y escuchar música en su teléfono móvil she really relaxed, found a place to join it. y ella en ese estado estaba en un estado muy relajado porque estaba haciendo lo que ella quería hacer estar en un lugar hermoso y simplemente disfrutar de ese lugar hermoso so out Uh, one small t uh, tumor behind his left ear. Uh, the tumor disappeared. Then she wondered, maybe something happened. Mm -hmm. Y después de dos semanas de estar ahí en ese estado, ella se dio cuenta de que un tumor que tenía detrás de la oreja izquierda había desaparecido, y ella dijo, mm, tal vez algo realmente está pasando aquí. So on Sunday, she went to the Wenchang Hospital. It's a local hospital, it's a county hospital, not so advanced. So when she was in the hospital for checking in, not any cancer. Y eh, el, el domingo de esa semana, eh, para, como se quedó con esta duda, fue a un hospital local que no, no es un hospital, el hospital de la isla, que no es un hospital muy avanzado, pero bueno, es un hospital, y ahí eh, los médicos le dijeron que no tenía cáncer. So at the beginning, uh, she, seen, uh, she thought, maybe the hospital uh, is not so advanced because local county hospital, but she's still very happy to share with everybody in the center. Mm -hmm. Y lo primero que ella pensó fue de, bueno, como este hospital es un hospital regional y no es muy avanzado, a lo mejor no. No, no me lo han revisado muy bien, no me lo han medido muy bien, pero de todas formas, esta chica estaba muy contenta de compartir esa noticia con todos en el centro de Hainan. Also her depression gone. Y para entonces también la depresión que ella sufría había desaparecido. She stayed in the center for six months, so next year March, she went to home. In Mongolia, uh, north of China. Y, eh, ella se quedó ahí en el centro de Hainan por seis meses y después, cuando, cuando terminaron esos seis meses, regresó a su casa, que está en el centro de Mongolia. So she went to the same hospital, uh, asked the same doctor to check, to check it, also no cancer. So her doctor asked her where did you go where have you been where the cancer gone? <laughs> y cuando regresó a casa lo que hizo ella fue ir a checarse con el médico que ya la había diagnosticado anteriormente y tampoco encontró ningún rastro de cáncer y entonces el médico le preguntó dónde has estado qué has hecho qué ha pasado dónde se ha ido el cáncer But she didn't tell her doctor about the chikung. In fact, no people, especially the doctor in China, uh, no people trust. Y ella de hecho no no le mencionó nada del de chikung porque ahí en este hospital y en general en muchos lugares entendí que también en China eh, los hospitales convencionales no tienen ninguna confianza en chikung. So her story also, Anina Murjani's healing story, the journey, almost the same. Finally, they accept their situation, no fear. Y, de hecho, su situación era muy semejante a la situación de Anita Murjani, que era llegaron a un estado de aceptación donde ya no había miedo. So until now, she will become a qigong teacher of the nearly 10 years, uh, nine years now. She also influenced a lot of people talking about her story. So she really said healing, qigong healing is not healing the physical, it heal our heart y de hecho ella se convirtió en profesora de chikung y lleva de nueve a diez años eh, compartiendo su historia compartiendo el chikung y diciendo al final de cuentas la sanación no no es no está localizada en la sanación del cuerpo físico sino en la sanación del corazón also her husband divorced with her before very hate her husband But after she recovered, she got she know. She said to her son, "My cancer for myself, not from your father." I, I didn't understand this, teacher. So when her cancer come back second time, also her mm -hmm. husband left her, uh, divorced. Mm -hmm. Yes. Y cuando, otra cosa que le sucedió a esta chica fue que cuando le regresó el cáncer, o sea, cuatro años después que había tenido cáncer por primera vez, en esa segunda remisión, de hecho, su esposo la abandonó. Also her son her, so her son more her, mom. So her son taught, taught with her, I will hate my father for, forever y eh, eh, de hecho el hijo de ella bueno el hijo de ellos dos eh, le dio mucho apoyo a su mamá y le dijo este si yo te apoyo pero entendí que al final de cuentas dijo él también es mi papá before like she had the same idea with her son but when she recovered finally she said to her son please not hate your father my cancer for myself no a la familiar father. Ah, enten, ah, ya, me parece que el hijo estaba como enfadado con su padre por, por haberlo abandonado. Entonces, lo que sucedió después fue que cuando ya se recuperó, eh, la mamá, esta chica, le dijo a su hijo, no, no te enfades, como, te que no golpees a tu padre. No, con hit. <risas> eh, eh, eh, yo al final de cuentas, no, lo, no lo odies. Y, Ah, no lo odies. Ah, vale. No odies a tu padre. Eh, yo me he curado el cáncer por mí misma. O sea, y no tiene nada que ver con tu padre, ¿no? So, really, her heart more open, more bigger. So, like, uh, normally the cancer deeply goes to the root, always from some emotion, bad relation, depression for a long time, so we can find the root porque de hecho al final de cuentas lo que ella logró es llegar a ese estado pacífico donde no tenía ningún conflicto emocional porque al final de cuentas el cáncer viene tiene sus raíces en depresión en enfado en odio y ella finalmente pudo ir hacia la raíz de ese problema so what healing journey is not really our physical more important How to make our heart more open? The angry, the depression, the bad relation before make us angry, sad. So when we heart more open, like being in the universe, we can accept everything without a fighting, without angry. This is more important. Porque de hecho, el camino a la sanación. No es un camino de sanar el cuerpo físico, sino de hacer que nuestro corazón se abra, porque si nosotros en nuestro corazón tenemos enfado, tenemos miedo, tenemos tristeza, tenemos apego a algo que nos haya hecho sufrir en el pasado, eso es realmente la causa de aquello que nos está sucediendo. So when the angry big heart without the fear. Only to let the open close, let the Even only relax, the cancer can be disappear fast. Porque cuando el enfado se va del corazón es cuando comenzamos a sanar, incluso con un método de sanación sencillo como abrir y cerrar el corazón, al hacer eso el cáncer desaparece rápidamente. Also, in our last retreat in Madrid, also Johanna from London, she he was in a four cancer stage, but only five days retreat. Uh, he also successful on the egg standing up, mega needles become magnets. He was so happy, so happy. See. También tuvimos el caso de un chico que vino de, Madrid, eh, de, perdón, de Londres al retiro de Madrid y que él, eh, a pesar de que ah, tenía un cáncer de estado 4, eh, en, durante el retiro estuvo muy feliz, muy contento, porque hicieron experimentos de poner huevos de forma vertical, para huevos, huevos de gallina, y también de magnetizar agujas y cuando él logró hacer estos experimentos muy bien, está muy feliz. So, he, everyone can saw his change. So, the last day, she played piano, sing a song for us. Really, we feel she hitting us. She really, she said before and never always be the uh, give power to other people. Now I know how big a inner power I really can join in life each moment. Y en aquel retiro, incluso, este chico tocó el piano para nosotros, y de esa forma, más bien parecía que él nos estaba sonando a nosotros. Eh, este chico compartió que se había dado cuenta de que eh, él, él estaba dando mucho poder hacia otras personas, y se había dado cuenta de que lo más importante era su poder interno. Also her his information from his heart touch all of us we really value what he said enjoy life each moment. Y de hecho nos compartió algo, nos dijo algo muy importante y como nos lo compartió desde el fondo de su corazón a todos nosotros nos conmovió y nos dijo disfruta de tu vida en cada momento also another young girl Eva from Hungary also <laughs> she was cancer uh, uh, just from the hospital also fear something uh, during the retreat also laughing really hard to hard So not talking about how to heal people, healing, healing, but I really know we are the one, heart to heart, so changing really fast. And when there was another Eva, from Hungary, I que that she had also come and received bad news in terms of cancer, but during the retirement, she mantuvo very happy, very tranquila porque realmente oh, se había perdón, sorry teacher, se había percatado de que no se trataba de hacer sanación, sanación, sanación, sino más bien de que todos conectáramos corazón a corazón, porque cuando estamos conectados corazón a corazón todos somos uno. Really our happy inner smiling from our inside, really from our heart. Smiling happy, the cancer gone fast. Even didn't know how why when The cancer already gone. Porque cuando uno realmente sonríe desde la profundidad del corazón y eh, es el son como el estado perfecto donde el cáncer desaparece y no uno no se pregunta ni cómo sucedió ni por qué ni en qué momento eh, simplemente sucede así. We need to recognize now the universe chipped already very very powerful even in the right way to follow this field. open our heart for sure the cancer is really easy can come fast maybe before like a watcher center need one month two months now can be several days one week two weeks why not everything going fast okay al final de cuentas, el campo de chi del universo entero es muy poderoso y cuando nosotros eh, conectamos con él, podemos lograr desaparecer el cáncer. E incluso, por ejemplo, en el centro Huashia, las los casos de cáncer de personas que sucedían en un mes, eh, nosotros con la fuerza del universo podemos hacer, lograr que desaparezcan en dos semanas, en una semana. ¿Por qué no? Also, more important, information first. Now, no matter what kind of situation you are, you need a new information. I'm already recovered. Y, por supuesto, que lo más importante es la información. Así que no importa en qué situación estés, o okay, qué tan malas veas tus circunstancias ahora, siempre tienes que pensar, ya estoy recuperado. So Wang Jinling, yesterday morning, she sent me a message. When you really trust from your heart, even one sentence, one information, can totally heal us. Y incluso una amiga entendí que Jenin me compartió esta mañana que cuando eh, que hay momentos en los que cuando estamos con el corazón abierto. Algo muy sencillo, como una sola frase, una, una sola palabra, en ese instante puede sanarnos. Also, Dr. Pang, talking about the healing, he said, Finally, maybe Qigong healing, finally, just the information. Y Dr. Pang ha dicho que finalmente, al, al final de cuentas, la sanación es simplemente información. I'm totally recovered. I'm totally good health. This information, really, really strong, with you can each influence you each cell each moment. Porque esta información que te das a ti mismo de ya estoy completamente recuperado, ya estoy completamente sano, es una información muy poderosa que realmente puede influenciar a cada una de tus células. Already, no mañana. So we practice just celebrating, uh celebrating our new life. So not uh, not with pressure. Uh, how I'm um, cancer? How to practice? This kind of practice with the pressure, <laughs> not so much work. So like celebrating already, each seal happy. This practice is real practice. Totally relaxed. Entonces, cuando nosotros practicamos, realmente practicamos celebrando, celebrando que ya estamos muy bien, que estamos muy sanos. Porque si realmente, si nosotros hacemos nuestra práctica con presión de, ah, me voy a curar de cáncer, entonces esa práctica no va a ser eficaz. Realmente lo que tenemos que hacer es practicar, pero celebrando que ya estamos bien. For sure, universe, our chief field support you. Y ten por seguro. Que nuestro campo de Chi y el universo completo te apoyen. You recovered, you're totally happy. Make everybody, make your family, make your body, make your surrounding, make your friends, make everybody better, happy. Y tengo seguro que tu recuperación. Está haciendo a todos muy felices, tanto a ti como a tus amigos, tus familiares, al campo de chi. Todo, todos estamos muy felices de que te estés recuperando. Today I have known enough time talking about why cancer is so easy. Uh, now I give uh, your your time uh, to do uh, the healing. So I just let you know it's easy y bueno ahora tenemos el, el tiempo en, bueno, realmente no es limitado en absoluto pero um, eh, el maestro Yenshe me está pasando la palabra pero realmente lo que él venía a decir eh, es que es, es que nos demos cuenta de que sanar cáncer es muy fácil Easy. fácil fácil muy fácil jala jala jala thank you teacher pues muy bien chicos um, vamos a comenzar a realizar nuestra práctica con esta información increíble que nuestro maestro Yanshé nos ha venido a dar y vamos a realizar nuestra magia vale Cerramos los ojos, adoptamos una postura cómoda. Mucho amorcito Laura de Laura, te queremos. <ríe> adoptamos una postura cómoda. El cuerpo entero centrado. Cerramos los ojos y traemos toda nuestra atención a nuestro interior. Y conectamos con toda la buena información. Que el Maestro Yenshe nos ha venido a dar ahora mismo. Y acallamos la mente. Y no preguntamos por qué, cómo, cuándo. Soltamos todo el pensamiento. Nos quedamos en el estado de la información. En este estado de información, el corazón mío está abierto y recibe, recibe toda esta buena información. La mente callada. Siente como todas tus células reciben toda esta información. Recibes la información de Anita Muljani, de la maestra que se curó de cáncer, que rechazó el tratamiento de radioterapia y decidió encontrar un lugar hermoso. de todos los casos de sanación. Y observa lo que nos ha dicho el maestro Yanshei. Realmente es fácil. Soltamos todo miedo, toda preocupación. Venimos hacia nuestro mejor estado. Concentramos nuestra atención en el centro de nuestra cabeza y hacemos. Mm. Mm. Mm. Mm. Vamos llegando al estado autoconsciente. Mm. Mm. Mm. Mm. Vamos llegando a nuestro más alto ser. Y todo lo vamos soltando. Y mientras hacemos... Nos preguntamos, ¿quién dirige? Conectamos con esa respuesta y observa cómo todo lo demás mm. Mm. Mm. tiene ese estado que se va difuminando mm. Mm. y solo sobresale el observador mm. Mm. solo está mincho Mm. Mm. Mm. Mm. todo lo demás va desapareciendo mm. Mm. todo el marco de referencia se va relajando mm. Mm. Mm. Ninjoe se da cuenta de su existencia y nos quedamos ahí, en el estado de Ninjoe, en ese estado ecuánime donde todas las bipolaridades desaparecen. Toda la dualidad desaparece. No hay adentro, no hay afuera. No hay antes, no hay después. No hay diferencia entre tú y yo. Observa ese estado de completud. Observa cómo tú estás en cada montaña, en cada flor, en cada parte del cielo. Mm. Y observa cómo cada montaña, cada flor y el cielo están en ti. Mm. Observa cómo tú existes en todo el universo. Mm. Y el universo entero existe en ti. No hay diferencia. No hay separación. Mm. nuestros órganos sensoriales se relajan mm. esta percepción del mundo tridimensional se relaja mm. y observa cómo dejas de tener fronteras mm. Observa cómo realmente nunca han existido fronteras. Observa tu ser infinito, expansivo, en todas direcciones, en todos los tiempos existes. Y todos estamos unidos. Y yo en ti, ahí yo en ti. Somos uno con todos los seres sabios de todo el universo. Somos uno con nuestro querido maestro Pank. En este estado ya no hay diferencia, todo es mi yo. Mm. En este estado vamos recorriendo nuestra cabeza, nuestro cuello. Mm. Recorremos nuestro pecho y nuestra espalda. Mm. Recorremos nuestra cintura, nuestro abdomen. Mm. Recorremos nuestros brazos, nuestras piernas. Mm. Un solo cuerpo. Un solo corazón. Soltamos el sonido. Y observamos ese estado de completud. Observa tu respiración, sin controlar tu respiración. Solo observa cómo exhalas, cómo inhalas. Observa esta gran sinfonía. Cada inhalación, cada exhalación, si cada inhalación y cada exhalación fuera un sonido hermoso. y hay un ritmo y ahora vamos a escuchar la música al revés ahora en lugar de escuchar o de poner atención a la inhalación y a la exhalación nos enfocamos en el silencio. Observa que hay un momento en que uno deja de inhalar y uno comienza a exhalar. Y en algún momento uno deja de exhalar. Y uno comienza a inhalar. Solo observa, no te estreses. Estamos jugando. Estamos escuchando la música desde el silencio. Ahora no escuchamos los sonidos. Solo escucha, no controles. Suéltalo. Y ahora, observando esto, este fenómeno interesante, nos enfocamos en el centro de la cabeza. En nuestro palacio Shenji. Observa cómo el palacio Shenji Cuando inhalamos, el universo se condensa en el centro de nuestra cabeza. y Cuando exhalamos, el universo se expande desde el centro de la cabeza. Y solo observa. No controlo. Confía. Confía en tu ser más alto. Observando el centro de nuestra cabeza, cómo se condensa y cómo se expande. En ese movimiento, muy sabio, el palacio Shenji se va haciendo brillante. Y es un proceso muy natural. Observa cómo es un proceso natural, es un proceso forzado. Observando el Palacio Shenji. Vamos a hacer el sonido sen Senji sen Senji sen chi. sen chi. y todos decimos sen Senji sen chi. Mi minyue, tu minyue, decimos senji. Senji. Senji. Toda la naturaleza dice senji. Senji. Desde lo más grande hasta lo más pequeño. Senji el universo entero dice senji senji senji senji las montañas dicen senji senji el cielo azul dice senji sen -gi. G. Sen. G. Sen. G. y en nuestro interior todo dice Senji Sen. cada celulita de tu cuerpo dice Senji Senji cada átomo, dice Senji. Senji. Y todo tu vacío, más mi vacío, dice Senji. Senji. Observa el ser en estado de completud que formamos todos. Y un solo ser, dice Senji. Senji. Sen, Shi. Sen, Shi. Sen, Shi. Un solo corazón. Sen, Un solo ser. Sen, Un solo universo send she send she send she send she send she send she send Observa cómo todo dice Senji, Senji, Senji, Senji, Senji, Senji, Senji. Senji. Observa como tu palacio Senji brilla. Senji. Senji. Y esta luz es muy amorosa. Senji. Senji. Senji. Send G. Send G. Send G. Send G. Send G. Send G. Send G. Send G. Send chi, send chi, send chi, send chi, send chi, send send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 Senji, senji, senji, senji, senji, senji, senji, senji, senji, senji, senji. El palacio senji se abre en todos los seres. Observa esa luz brillante. Es amor universal puro. Y desde ahí. Esa luz comienza a girar hacia la izquierda, atrás, derecha, delante, izquierda. Atrás, derecha, delante, y continúa girando y girando, y atraviésalo todo. Observa tu ser completo en libertad absoluta. Observa cómo esta luz amorosa atraviesa toda tu vida, atraviesa tu cuerpo físico y atraviesa todo tiempo, todo espacio, todo tiempo. Observa ese estado de libertad, donde lo atraviesas todo con mucha facilidad. Celebra. Observa tu poder. Observa cómo eres capaz de penetrar cada célula. Cómo eres capaz de penetrar cada estructura de ADN. Cómo eres capaz de penetrar cualquier emoción. Cualquier pensamiento. Cualquier circunstancia. Este amor penetra todo, lo abraza todo, lo transforma todo. Yo soy amor. Envía todo este amor a todo tu ser. Yo soy amor. Me amo. Gracias. Atravesando todo tu cuerpo físico. Yo soy amor. Nos amo. Gracias. Atraviesa tu cuerpo energético. Yo soy amor. Nos amo. Gracias. Atraviesa toda tu información. Renueva esta información. Ahora tu información, nuestra información es, yo soy amor. Nos amo. Gracias. Atraviesa cualquier persona tan amada. Yo soy amor. Nos amo. Gracias. Atraviesa con todo este amor a todos tus grandes maestros. Yo soy amor. Nos amo. gracias atraviesa toda tu vida en todo espacio en todo tiempo abraza tu pasado, tu futuro tu presente, yo soy amor nos amo gracias atraviesa toda la naturaleza todo este cielo toda esta montaña todo este mar yo soy amor. Nos amo. Gracias. A todos los seres, desde la más pequeñita hormiga hasta el más grande elefante. Yo soy amor. Nos amo. Gracias. Abraza con tu corazón abierto a todo este universo, siente cómo tu corazón se abre absolutamente sin condiciones. Yo soy amor, nos amo. Gracias. Observa cómo este amor va transformándolo todo, va traspasando todo. Todo es amor, todo es amor. Todo es amor. Siéntete como en este amor eres uno con nosotros. Todos somos uno. Nosotros somos amor. Nos amamos gracias siente cómo se abre tu corazón nosotros somos amor nos amamos gracias si te sale de tu corazón conecta con nuestro querido maestro Pan nosotros somos amor nos amamos. Gracias. Observa cómo ese amor surge de ti y regresa hacia ti. Centramos nuestra atención en nuestro en bajo, cubrimos el ombligo con las manos y nos reflejamos ahí en la confianza. Ya todo está bien. Es que con amor todo es posible. Ahora, no mañana. Ya estamos bien. ¡Hola! Despacio, deslizamos las manos a los lados y lentamente, sin prisa. Vamos abriendo los ojos sin intentar ver nada. Nos podemos dar un masajito para ir despertando nuestros órganos sensoriales. Y le seguimos diciendo cómo los amamos. Puñal. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias a gracias todos. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. gracias. gracias.